Miltinho. Vilton Santos de Almeida, 31 de enero de 1928. 7 de septiembre de 2014. Mejor conocido como Miltinho en Latinoamérica y Miltino en Brasil, fue un cantante brasileño de samba y boleros. Inició su carrera en los años 1940 como miembro de agrupaciones como Anjos lo Inferno, Namorados da Lua. Cuatro haces, e un curenga, millonario de ritmo y cancioneros de todo lugar. En 1960 publicó su primer álbum como solista, Un Nuevo Astro, dando inicio a una exitosa carrera que le valió reconocimiento internacional, llevándolo a grabar también en idioma español. Falleció en el año 2014 debido a problemas respiratorios.